hola el objetivo de este vídeo es darte una visión global de los grupos en linkedin esta herramienta que te permitirá tanto participar en grupos de otras personas como crear tus propios grupos la ventaja que tienen porque son espacios en los cuales hay personas que, que están interesadas en la misma temática que tú en la temática principal de ese grupo o de esa comunidad de aprendizaje o de trabajo y en ellos pues lógicamente podrás compartir tanto contenidos ideas dudas recursos interactuar con otras personas y, e ir creando una mayor red de contactos por lo tanto son una oportunidad a la hora de mejorar tu visibilidad en la red y en concreto en linkedin también mejorando tu posicionamiento dentro de lo que serían las búsquedas que se hagan dentro de esta de esta plataforma por lo tanto son muy recomendables a la hora de apostar por una identidad digital profesional te recuerdo que este que este es un material adicional del MOOC poténciate con redes sociales de la universidad de juan carlos de madrid dentro de la plataforma miriada x cualquier persona es bienvenida a este a este vídeo lógicamente pero está enfocado sobre todo a aquellos que tenéis menos experiencia en esta en esta plataforma en esta red social o ninguna experiencia, entonces lo que queremos o lo que quiero es tratar de que veas cómo funciona e incluso cómo enseñarte a crear tus propios grupos. Es muy sencillo, eh, lo primero que tenemos que hacer pues, o lo primero que vamos a hacer es ver cómo buscar un grupo, lógicamente, porque bueno, ya digo que es una herramienta muy útil a la hora de obtener de interactuar y sobre todo de obtener información. Yo formo parte de muchos grupos que tratan sobre temáticas que a mí me interesan, temáticas de proyectos por ejemplo europeos, y quiero saber eh, pues, qué es lo que se puede hacer en esos proyectos, qué contactos hay, qué personas están trabajando en ellos. Entonces, pues por ejemplo, puedo buscar arriba en la zona de búsqueda, que es donde pues, siempre hacemos esas búsquedas tanto de personas, de empleos, pues puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, de un proyecto que se llama Erasmus Plus. Voy a poner así y le voy a dar a buscar. Primero me aparecerá cualquier resultado, tanto de personas como de empleos, con lo cual lo que voy a tener que hacer es un filtrado. ¿Y cómo se hace un filtrado? Pues si nos vamos aquí a más, seleccionamos pues lo que queremos filtrar, en mi caso grupos. Podría haber seleccionado empresas, universidades, pero yo quiero solo grupos. Entonces, ¿cómo accedo a este grupo? Pues pincho sobre él. El contenido de los grupos es privado, es decir, yo tengo que pedir unirme a ese grupo. Si no, no podré ver el contenido. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pincho sobre ese enlace y pido unirme. Entonces, el coordinador o coordinadores que gestionan este grupo, lo que ocurrirá es que les llegará un aviso y entonces ellos, en función de qué política tengan, pues, o me darán permiso a, seguir, a acceder a, como miembro o no. En algunos casos, no interesa eh, dar permiso a cualquier persona. Imaginaros que es un grupo privado de vuestro departamento. Pues quizás no tiene sentido que entren otras personas. Entonces, eso ya lo tendréis que elegir vosotros. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a LinkedIn porque voy a enseñaros cómo acceder a los grupos, digamos, desde la zona oficial. Como ya os he comentado muchas veces, LinkedIn tiene varios productos que ha ido adquiriendo y los tiene separados de su plataforma. Fijaros que en este caso ha cambiado incluso un poco el interfaz. Entonces, ¿cómo accedo a esos productos? Pues os recuerdo que aquí arriba en, en el menú superior hay una opción que pone productos. Entonces... Desde aquí puedo ir al a los grupos. Entonces tenemos, ¿veis?, las dos maneras. Os he enseñado la más directa, pero es recomendable ir a la de grupos. Entonces, aquí qué me voy a encontrar? Pues en primer lugar tenemos estas opciones, tenemos la opción de buscar, nuevamente, lo que os decía antes, o la opción de mis grupos. Aquí qué me aparece? Me aparece todas aquellas publicaciones de mis grupos en los que yo soy miembro y eh, lógicamente mmm, pues han ido lo que han ido publicando las últimas publicaciones que han ido surgiendo a la derecha veo también aquellos grupos que son más activos esto me viene muy bien porque quizás hay grupos que no tienen ningún tipo de publicación con lo cual no me interesaba participar en ellos y quizás pues me borro para no recibir de vez en cuando eh, información y luego también aquí tenemos este enlace que pone mis grupos donde encontraré todos los grupos en los que yo pertenezco esto es muy importante vale Así que me aparecerá todo el, ese, ese listado de, de grupos en los, que, en los que yo voy a estar, fijaros, todos los que tengo. Tengo los grupos que gestiono y los grupos a los que pertenezco. En los grupos que gestiono, lógicamente, podré hacer más cosas, podré gestionar o configurar el grupo. En los que, a los que pertenezco, lógicamente, pues tendré menos opciones. Fijaros, no tengo gestión del grupo, tengo la opción de abandonarlo. En el mío no, porque lo gestiono yo. Y configuración del grupo. Con configuración del grupo aquí veréis lo que, lo que podemos hacer. Pero en principio, sobre todo, eh, se refiere a. Respecto a, a pues por ejemplo, eh, si quiero ver la actividad de conversaciones nuevas, es decir, que me envíen mensajes de correo electrónico. Se refiere normalmente a la. Digamos, a, a las notificaciones que reciba. Asociado a qué correo, cómo quiero que me llegue ese esos correos con las nuevas actividades de la red si quiero que bueno se vea el logotipo del grupo no eso es que me aparezca en mi, en mi perfil esto a veces pues puede que no nos interese imaginaros que formo parte de un grupo de la competencia y no quiero que, que alguien vea que, o que estoy relacionado con la competencia entonces a veces nos interesa tenerlo oculto eso es importante pues nada lo voy a cancelar voy a volver a esta sección con todos los grupos y entonces os voy a enseñar cómo crearos un grupo y veréis que es muy sencillo voy a crear un grupo Pincho sobre él y me aparece un formulario, lo cual es muy sencillo. Le pongo el título al grupo, la descripción, las reglas. Esto me parece muy importante. De hecho, en la comunidad nuestra de Facebook tenemos una serie de reglas. Aquí las podréis definir, podréis escribir cuáles son las pautas básicas de, de trabajo en ese grupo. Muchas veces ni siquiera son solo reglas de conducta, sino también a veces hay pautas. pues Por ejemplo, usar tal hashtag para cada vez que publiquéis algo relacionado pues, con experiencias. O de otro hashtag para dudas. Para luego poder recuperar esa información y puedo escoger qué tipo de grupo sea, es decir, grupo estándar o grupo no publicado. ¿Qué significa? El grupo estándar es que en ninguno de los dos casos se puede ver el contenido interior, hay que formar parte de, de, del grupo, pero en el grupo estándar nos pueden buscar por el título, entonces pues si queremos que cualquier persona forme parte de ese grupo, escogeremos uno estándar. Si por el contrario queremos que sea un grupo cerrado solo a las personas que yo escoja, que tengan ese enlace al grupo, escogeré un grupo no publicado. Lo seleccionaré y le daré a guardar cambios y ya está. Simplemente eh, ya podré participar en ese o gestionar ese grupo. Entonces voy a poner un grupo de prueba, eh, aquí no voy a escribir nada ahora que, y voy a hacer un grupo no publicado y voy a guardar cambios, con lo cual vale ya existe este grupo esto es importante el título tiene que ser único lógico que exista prueba porque pues todo el mundo probará eso entonces pongo prueba Oriol y ya sería mala pata que, que, no, que existiera un igual y bueno pues aquí tenemos una serie de opciones por ejemplo tenemos aquí vemos eh, podemos invitar directamente a nuestros contactos gestionar miembros administradores podemos eh, indicar que otra persona sea eh, administrador también es decir repartir ese trabajo con más personas miembros pendientes usuarios invitados Usuarios bloqueados, podemos bloquear a personas que no, no han sido, no son deseables o por su conducta dentro, por ejemplo, del, del grupo. Podemos gestionar, pues eso, la cola de moderación, es decir, que cuánta gente hay pendiente de entrar o, o no, en este caso, perdón, de contenido se refiere a, a, porque nosotros podemos gestionar nuestro contenido de tal manera que se modere. Es decir, que, que tengamos que revisar previamente antes de publicar, que alguien publique un contenido. Esto es importante. Luego tenemos una serie de plantillas, sobre todo para correos, eh, fijaros, vamos a darle para que veáis qué opciones hay, pues el mensaje para las peticiones de admisión, el mensaje de bienvenida cuando aceptamos a alguien, pues que le llegue un mensaje de bienvenida, por ejemplo con las normas o con algunos enlaces de interés. Depende de qué tipo de grupo creemos, claro, eso ya depende de vosotros. No voy a entrar mucho en detalle, es cuando se crea la plantilla, pues es un formulario, rellenamos el texto y ya está, no tiene más dificultad que eso. Y luego los detalles del grupo, pues aquí podemos volver a cambiar el título, en la descripción, lo que os decía antes, ¿vale? Entonces, bueno, voy a guardar cambios y me voy a ir a, bueno, directamente me voy a ir a, al grupo para que lo veáis, y veáis un poco... Como, como es un grupo y, y de hecho ya esto va a ser igual en todos los grupos simplemente es un muro donde publicamos todo el mundo publica ¿Qué aparece en qué orden aparece pues en el orden en el que vayamos publicando de manera cronológica ahora mismo pues no tiene sentido estoy yo solo y fijaros qué tipo de publicación puedo poner pues un, puedo ponerle un título esto es un, una opción bastante interesante porque así llamamos la atención y luego pues ya un texto podemos añadir imágenes podemos compartir un empleo por ejemplo esto es muy útil si creamos eh, estamos en un departamento y, creamos, y por ejemplo compartimos eh, becas o algo para nuestros alumnos o dentro de nuestra asignatura podemos hacer un anuncio como para llamar más la atención y luego tenemos esta parte nuevamente ya decía de en esta rueda de de, la gest de una gestión eh, en cuanto la rueda se refiere a la gestión en cuanto a la visibilidad es decir como usuario no como administrador que qué tipo de correos quiero que me lleguen qué avisos vale eso es igual que en cualquier grupo al que yo pertenezca y perdonar que se me ha, se ha ido <risa> y nuevamente volviendo al grupo tenemos esta opción de gestionar donde volveríamos a, a esa parte que, que os comentaba antes esa parte de, de gestión vale entonces eh, y eso sería el, el funcionamiento del grupo realmente es muy sencillo y esto es el funcionamiento básico voy a ir un momento a un grupo voy a ir a para que veáis cómo puedo interactuar con otras personas pero realmente el, el funcionamiento veréis que es igual que LinkedIn no tiene más secreto me voy a ir a este grupo del Horizon 2020 que es un proyecto europeo y entonces veréis que hay muchas publicaciones y yo pues bueno pues puedo recomendar puedo comentarlas puedo ver fijaros qué cantidad de, de comentarios hay de recomendaciones entonces puedo ver conversaciones o empleos fijaros que tengo dos dos pestañas estos son los empleos que han lanzado ellos y pues aquí pensad el potencial que tiene ya no solo nosotros como administradores sino con nosotros como miembros de cualquier grupo. Ya os digo, es un grupo que está en torno a nuestra temática, a lo que nosotros somos expertos, tenemos un foco de personas interesadas en lo que vamos a contar. Lo cual es muy recomendable trabajar en esos grupos y darnos visibilidad en ellos, dar visibilidad a nuestro trabajo, a nuestras ideas. Muchas veces nos olvidamos que no tenemos por qué tener grandes artículos publicados, quizás tenemos grandes ideas. Entonces vamos a aportarlas y vamos a, a crear un valor en nosotros mostrando nuestra, nuestra capacidad de, de crear o de, de pensar y de ofrecer eh, ideas, soluciones.